Triumph Street Triple RS oh, oh, oh. Bueno amigos y amigas del Facebook, de YouTube, del Instagram, esta es la moto que probamos al final hoy, la Street Triple de 120 y pico caballos, ¿eh? que chula. Bueno, posición típica Naked, algo que me parece un acierto. Para la estética de esta moto son los retrovisores y nada. Buah, el embragueje latina pura, tío. Bueno, por aquí estamos en la sitio de Barcelona. Que mola el freno delantero. Venga. ¡Ay ¡Ah, muchacho este! ¡Hostia! Qué bien que hace las cosas triunfe. ¿eh? La moto se mueve como pez en el agua por ciudad, eh. Buah, lo que más me flipa son los frenos. Me quedo la leche. Si parece que eches el ancla, ¿eh? Cuando frenas con esta moto, tío. Hemos hecho la pole. Estamos en pole position. Que ¿Qué te penalizan, tío. Los que os compráis una Triumph Street, sois gente lista, ¿eh? Estas motos van de puta madre. Eh, adiós, eh. Hola. Vale. Roat. No quiero roat. Quiero Sport. Vale. vale Aparece el simbolito aquí abajo del mapa que tienes escogido Ahora, vámonos ¡Buah! El modo Sport te entrega más potencia ¿eh? Que se quiere levantar esto Si sí, esto doy las curvas solo, tío Vuelvo a decir qué inteligentes que sois los que tenéis esta moto Moto que me he movido por ciudad sin problemas Y las dos primeras curvas que hago bah. <ríe> ¡Cómo me gusta este motor Estoy haciendo todo este tramo en segunda En modo Sport ¿eh? Y la verdad es que La moto es súper manejable Si a, a, a medio gas ya Disfrutas ¡Qué dulzura que toma las curvas esta moto, tío! Eh, no me gustan las obras en una curva... Pruebas de aceleración en primera se pone en rojito cuando tienes que cambiar de marchas. A ver, que aquí estamos en zona de radares. Estira y mucho, eh. Estira mucho. ¡Buah! Los frenos. ¡Qué puta pasada, tío! ¡Qué puta pasada! Es pues, lo del caballete. Hay que encontrarle el truco. La pata. Hay que encontrarle el truco ahí para cogerla. A ver, no voy a entrar a decir si la parte de adelante me gusta o no me gusta, ¿vale? Porque para gustos cada uno tenemos los nuestros Pero tengo que reconocer que diseño del sillón con las costuras Con dos tipos de tejido, muy bien aquí, blandito Muy bien El pasajero aquí con donde van las estriberas, esto tiene que ser un puntazo, tío Bueno, pues nada, hora de devolver la moto. Venga. Para quitar la pata. Bien. ¿No parece? a por favor en serio que sepáis que en la página web de Triumph hay un botoncito por abajo donde podéis decir quiero una prueba y estarán encantadísimos de atenderos y os atenderán súper bien a mí me han atendido súper bien eh Muy bien, señores de Triumph, mola mucho. Las letritas estas que aquí que sobresalen, Como mola, tío. No voy a entrar en temas del display, los botones y tal, pero bueno, lo poco que he podido jugar con los botones, pues bien, la verdad es que bien, todo muy accesible. Y nada, si es que esta moto Si os gusta tenéis que probarla Esta es la única pega. Por lo demás, te de puta madre la moto, ¿eh? Sí, sí. Genial. Bueno, Italamotor, Motor, muchas gracias por dejarnos la moto para probarla. Ha sido realmente un placer. Eh, Dulcinea está ahí, ¿eh? Está ahí expectante. Por cierto, si queréis croissanes de chocolate, esto que hay en el suelo no son croissanes de chocolate, ¿eh? Esto es para pegarte una hostia como te descuides. Bueno, hola, ¡Hasta luego, Lucas!